800 ítems fantasma en la alcaldía de Santa Cruz, un daño económico al estado que asciende los 35 millones de bolivianos cada año. ¿Hasta qué punto estaban las autoridades municipales de ese entonces involucradas en este escandaloso hecho de corrupción? Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. Y construya concluyan su rayen, pero no huyan que alarman. Agitación comunitaria es combustión espontánea. Me encalman, calma en vida humana. Mi alma emplea guerrera, mapea en miscelánea. Gritonea, buchea. Tunea tu inconformidad. Mochea, guardea. Tu plan guerrilla, sabotea. Es este sistema. Para, para, el sistema de mi Lunes 6 de diciembre, programa número 21 de este segundo ciclo de irreverentes por Avia y Ala, televisión. Muchas gracias por acompañarnos noche a noche a partir de las 22 horas. La línea irreverente habilitada, el 699-899-33, para que puedan enviarnos sus mensajes, sus consultas, su participación o de repente alguna información que ustedes tengan respecto a este tema que vamos a hablar. ¿Dónde se fue tanto dinero? ¿Qué financió este dinero eh, que representa un daño económico al estado boliviano, al municipio cruceño, pero al estado boliviano en sí, de más de 35 millones de bolivianos cada año. Vamos a estar hablando acerca de este tema, por supuesto, con los irreverentes de siempre. Andrés Huanca, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, compañeros, compañera. Como siempre, un gusto estar aquí, pues, en Irreverentes. Bueno, eh, quienes nos siguen noche a noche saben que Patti estuvo hasta el viernes. Hoy nos acompaña Kiara San Pablo nuevamente. ¿Cómo estás? Kiara, gracias por estar nuevamente con nosotros. Todo bien. Buenas noches y buenas noches a todos los televidentes. Por supuesto, también está eh, Alem Kisbert. ¿Cómo estás? Buenas, bien, noches. buenas noches, compañeros de la otra vereda, Leo. Muy buenas noches, señores televidentes. Y bueno, también nos ha estado acompañando la anterior semana, hoy nuevamente junto a nosotros, Leonardo Piñero, ¿cómo estás? Leonardo, buenas noches. Buenas noches, Diego, buenas noches Bueno, y a mis compañeros de panel y buenas noches a todas las personas que nos están observando en casa. Un gusto estar acá. 800 ítems fantasmas, 800 personas de las que existía contrato, pero no trabajaban en la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Quien sea que esté cometiendo este tipo de delitos va a tener que estar frente a la justicia. El señor Antonio Parada Vaca es pues su palo blanco de la señora Angélica Sosa. Del mismo modo, se han emitido ya los correspondientes mandamientos y órdenes de aprehensión que ya han sido puestas a conocimiento de la Policía Boliviana para su inmediata ejecución. Entidades financieras se hubiesen utilizado para el pago de estos ítems y también para el pago de los diferentes contratos que existen en la Alcaldía Municipal. Eh, se tendría que investigar hasta las últimas consecuencias. No puede ser que desde septiembre hasta la fecha eh, no haya existido una investigación transparente al respecto. Eh, nosotros eh, respaldamos cualquier investigación que pueda haber. Y también queremos eh, indicar a la justicia, al órgano judicial, que active inmediatamente, trabaje. El primero de ellos, emergente de la denuncia presentada en fecha 28 de mayo de la presente gestión por parte del señor Johnny Fernández saucedo en contra de la exalcaldesa señora Angélica Sosa. Este proceso ha sido iniciado por los delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales y falsedad material e ideológica. Cada vez se complica más la situación, cada vez parece que hay o habría una red de personas con bastante poder en, el, en, el entonces, en la entonces alcaldía eh, gobernada por Santa Cruz Somos Todos, Percy Fernández, después Angélica Sosa, pero también estaría involucrado Luis Fernando Camacho, que recordemos le pidió la renuncia a Valeria Rodríguez la denunciante de este escándalo de corrupción. Eh, además, casual o oh casualidad, Jerjes Justiniano, abogado de Luis Fernando Camacho, exministro de la presidencia de Yanine Áñez, es el abogado de Angélica Sosa. ¿Hasta dónde estarán involucrados Luis Fernando Camacho, el Comité Cívico y otros grupos de poder en Santa Cruz? Bueno, veamos si es un buen abogado el señor jefe Justiniano, ¿no? Yo creo que hay algunos elementos, o sea, estaríamos hablando de dos primeras, primera intervención, dos elementos. El señor Vaca es funcionario público desde la gestión 2004, cerca de cuánto tiempo sería, 18, 17, años. 17 años. De hecho, dice que Rómulo Calvo firma su memorándum de designación, Exactamente. cuando era alcalde interino Rómulo. Porque su suegra amada o ex suegra ahora le había recomendado, ¿verdad? El tema de familia siempre es nefasto, señores, si hay que tener cuidado de ese detalle. El otro tema, 2004, anótense ese detallito, y se, se estima que son 10 años eh, de más o menos que ha hecho el, el robo, ¿verdad? Estaríamos hablando de cosa de 350 millones de bolivianos, promedio, digamos, entre quienes se habrán repartido, hay que, hay que averiguarlo. Sin embargo, lo que me parece interesante es el concepto del vicio del funcionario público. O sea, entras del 2004 ya con el tema de eh, recursos humanos, como jefe de recursos humanos, y empieza por lo menos unos seis años a agarrar la maña, llega a un determinado año, estaríamos hablando de 2010, 2012, donde pa, se le prende el foco y empieza el vicio. Entonces, eso me parece a cuestionar, porque hay gestiones de algunos municipios eh, de la, del eje troncal donde ya están teniendo más de 20 años. Y recordemos que el señor Luis Revilla tiene una deuda pendiente de 900 millones de bolivianos. ¿Qué pasa, señor Arias? ¿Podemos tomar el ejemplo de Santa Cruz? Sería interesante. ¿Andrés? Bueno, yo creo que estos casos de crisis eh, o estos escándalos, además del caso en sí que es... Eh, ojalá la justicia llegue a, a sancionar, pues lo que sucedió al mismo tiempo revela, alumbra otros elementos de nuestra sociedad, que igual nos permite ver, ¿no? fisuras, problemas gente involucrada, aquí ya se hablaba por ejemplo de relaciones familiares, que lamentablemente es una constante en la política y en la justicia boliviana pero además de eso yo quisiera simplemente dar algunos elementos, como por ejemplo que se llamó la atención de que él hace poco, este, el imputado él... Eh, se compró en un día tres inmuebles, tres casas, al día siguiente como cinco carros, hacer algo incluso descarado, ¿no? Y sin embargo, las alertas de las investigaciones financieras no no se prendieron, las alertas no reconocieron pues lo que estaba pasando con esto ni siquiera porque se tenía que responder de dónde sale esta millonada sin un funcionario público que el salario no contaría con eso, ¿no? Eso para mí me lleva a volver a recalcar de que necesariamente tenemos que actualizar nuestro sistema de investigación de legitimación de ganancias ilícitas, si la normativa anterior que no gustó o habían cosas que afinar, es una cosa. La otra es que realmente tenemos que actualizar este sistema y nuestra normativa y nuestros sistemas, porque estos casos pues, son una constante. La, el otro elemento que quiero vertir aquí en el, en el debate es que, bueno, es lo que se, hoy día se supo bastante bien de que la Fiscalía Departamental de Santa Cruz habría rechazado esta denuncia en mayo, ¿no? Se decía ahí en la, en la editorial, de que el mismo alcalde Johnny Fernández dio una denuncia en ese sentido y la Fiscalía defendió... El caso se habla incluso porque tendría relaciones familiares pues con el acusado Entonces esto también nos habla pues de que la justicia está tan podrida como creo lo hemos resaltado Y por último elemento, eh, hablar de esta cuestión del federalismo ¿no? eh, Fernando Camacho entre los elementos que ha sacado o está sacando en sus charlas para promover el federalismo en Bolivia Justamente resalta que cada departamento tendría su propio sistema de justicia Además de administrar ellos mismos la distribución agraria en el territorio Justamente, ahorita viendo cómo salpica esta fiscal departamental y su relación pues, con estas entidades, justamente me despierta suspicacia de cómo estos eh, grupos como Fernando Camacho quieren controlar la justicia cuando ellos también están siendo salpicados por estos embrollos de corrupción. Bueno, eh, yo creo que el, la corrupción es algo que alguien, nadie duda prácticamente, ¿no? Yo dudo realmente que haya gente que ahorita esté dudando de que sí ha habido corrupción porque estamos muy habituados a esto, como podía mencionar antes, ¿no? Eh, bueno, creo que igual un tema muy importante es también cómo eh, más allá, digamos, del, justamente lo que decía Andrés, ¿no? el tema de cómo la justicia no funciona como tendría y creo que eh, lamentablemente de todas las partes, y es un menjunje político en este caso, se está intentando politizar y utilizar este caso para, bueno, arruinarse, pelearse entre sí, entre diferentes bandos en fuera de Santa Cruz. no Es decir, es una cosa que, bueno, ha demostrado el mismo hecho de que sea justamente Rómulo Calvo, quien era alcalde interino cuando se lo contrata, al señor, eh, el nombre se me hace Antonio decir? Parada. Antonio Vaca. Tony Parada, ¿no? Eh, justamente es, ya, si bien era interino, etcétera, pero ya da una, una demostración de cómo hay un grupo de personas que circula y se mantiene en, esta, en estas eh, instituciones y obviamente detrás de estas instituciones, estos grupos y bueno, logias de poder que hay en Santa Cruz, ¿no? Kiara bueno, primeramente habría que preguntarse cómo en un estado de derecho que se supone que estamos, eh, un poco a lo que decía Andrés, voy, eh, tenemos que esperar a que la expareja de este señor Parada descubra la plata y los, y, los, y los documentos ahí en su entretecho para que el estado se dé cuenta de qué está pasando, ¿no? Se supone que hay un sistema donde los bancos. Tienen que avisar a la unidad de investigaciones financieras, la unidad de investigaciones financieras tiene que hacer su trabajo y se tienen que saber estas cosas, si no pues cualquiera agarraba, robaba o como este caso que tuvimos del señor que compraba pollos con pacabana hasta no sé qué pueblo del banco. Esto sigue pasando, ¿por qué? Porque eh, por un lado los bancos no se encargan, no sé si es el tema de los bancos que no se encargan de reportar eso, eh, o el Estado que no está haciendo su trabajo en el tema de fiscalizar, porque no es posible que una persona gane 13 mil bolivianos y de repente mande al exterior eh, lavando dinero, que es obviamente lo que siempre se opone la derecha, eh, no sé, dos millones de dólares por mes y, y las alarmas no se enciendan porque en todos los países se encienden estas alarmas. Y por otro lado el tema de las logias cruceñas es algo que creo que todos conocen y es Vox Populi desde hace muchos años que se manejan entre familias y que la justicia está metida en eso, y la justicia no solo está metida en eso porque sea parte de estas logias, o etcétera sino porque la justicia, tristemente, en Bolivia sigue estando de favor del que tiene más dinero. Y eso se ha mostrado, se ha mostrado con lo que mencionaba Andrés, de que la fiscalía ya en mayo se ha hecho, digamos, la vista gorda de, de este caso y de esta denuncia, y bueno, también es importante decir que, como siempre, los mismos señores están involucrados, ¿no?, Calvo, Camacho, todas estas personas, Sosa, eh, y es eh, paradójicamente e irónicamente son las personas que más corrupción han denunciado por parte de los otros partidos cuando la corrupción también está en su seno, ¿no? Ahora, a, más allá de, los, eh, de las alertas que se deberían haber encendido en los bancos, lo curioso es para quienes alguna vez hemos trabajado, no sé, en institución pública alguien ha trabajado aquí. Eh, es, es increíble la burocracia. Eh, uno diría, bueno, 800 contratos están ahí, son 800 hojitas. No, para empezar es un montón de papeleo porque tiene que estar el currículum documentado. En institución pública, el currículum documentado. Además, es, cada contrato debe ser firmado por la máxima autoridad ejecutiva, lo que se conoce como la MAE, en ese caso el alcalde o alcaldesa decir, que ahí hay 800. Ahora, mes a mes, todos los funcionarios públicos se les controla el marcado biométrico, los informes trimestrales o semestrales, los aportes a las AFPs, si son contratos como consultoría, si son ítems a donde iban los aportes, eh, las direcciones jurídicas de cada una de las instancias también públicas presentan los contratos. Cada uno de los contratos están registrados en la Contraloría General del Estado. La pregunta es, ¿cómo con semejante aparato y semejante burocracia nunca saltaron las alarmas? No de un contratito que se, habría, se podría filtrar, a cualquiera se le va 800 al mes y no... No saltó nada en la Contraloría, no saltó nada en los bancos, porque se hace a través de depósitos bancarios. ¿Y las tarjetas a quiénes le pertenecían? Las tarjetas de débito del Banco Unión, por ejemplo, que ahí seguramente se paga al ser institución pública. Eh, cuán, es decir, el planillero, ¿cuánta gente estaría involucrada? Es un, o sea, Pongo a pensar y es realmente una red muy bien organizada, Alema. Y es complicado, mira, ahí estaríamos hablando de cosas, del ombligo de la burocracia nacional. O sea, tenemos la economía formal, la que conocemos del asalariado o el microempresario, y la economía que para mí mueve mucho más dinero es la economía que está debajo de la mesa. Y en esa economía que está debajo de la mesa, parte de los 10 pesitos que nos quitan los, los policías por, por pasarte una luz roja, y que ya no son 10, ¿no? No, sigue, por un, de 2 hasta 10 pesos sigue ¿Sí? pero, es, Claro, es, depende del modelo de auto, la zona <risa> ¿no? Implica ah, muchos elementos Pero de ahí, eh, solo sumemos esos pedacitos, ¿verdad? Y de ahí llegamos al tema de los 800 ítems Que debe ser uno de los tantos elementos que nos imaginamos O sea, recordemos también muchos partidos En la experiencia, no voy a dar partidos No me pidas, por favor, partidos A ver Que... ¿Cómo hacen su trabajo político algunos activistas? ¿Lo hacen a donoren, ¿Lo hacen por convicción? ¿Lo hacen por simple gustito electoral nada más? ¿O tienen un salario mínimo? ¿Y ese salario mínimo de dónde sale? Y eso, los que alguna vez hemos hecho política sindical, sabemos cómo funciona. No voy a dar datos. Hoy no. <risa> nada más. Muy bien. Bueno, yo creo que hay ese término de la ciencia política, se llama el Estado detrás del Estado, ¿no? Que cuando nos hablan en las medios de comunicación, en la constituyente, dice ahí el ejecutivo, el legislativo, etcétera, etcétera, etcétera, pero nadie nos dice, pues, cómo funciona el Estado aquí en muchos países, de las tranzas entre parlamentarios, de los acuerditos, o sea, lo que está detrás de esta careta del Estado es todo una, un entramado de relaciones, incluso de herencias institucionales, de que te enseña tu antecesor cómo manejar, por ejemplo, una crisis política con el rival, ¿no? Esas son pues, eh, cuestiones así sumamente interesantes y que cada país pues, tiene sus formas. En ese sentido, yo creo que esto igual nos está hablando de este modelo cruceño. Y para que no se me malentienda, una cosa es lo que se habla del modelo cruceño como una forma de economía empresarial, eh, agroindustrial. Yo creo que el concepto de modelo cruceño es mucho más amplio, además de su de las eje empresarial, digamos, económico que tiene, también involucra una serie de arquetipos y valores sociales, como el emprendedurismo, un religios, eh, una religión muy conservadora con el evangelismo y el catolicismo en el centro, y también están pues, todos esos entramados políticos y de parentesco familiares que operan tras bambalinas, el Estado detrás del Estado, ya que era hablado de las logias que conocemos, en ese sentido, Diego preguntaba, ¿cómo es que esto puede ser posible? Y es porque, más allá de las fiscalizaciones públicas que pueda haber y que están ahí en, en tinta en el papel, hay unos entramados gigantescos políticos, también de derivación pues, económica, con respecto a estas ingentes cantidades de dinero que se generan a través de corrupción o a través de favores políticos. ¿no? Justamente yo creo que este elemento, si es que lo seguimos con detalle, y si es que no es ocultado por ciertas instancias en el proceso judicial, nos va a revelar justamente los entramados que funcionan y que son parte pues, de este modelo cruceño que más que hacerle bien a la cruceñidad, supone una especie de cáncer que se alimenta pues, de los impuestos de los cruceños. Bien, ¿les parece si vamos a una pausa? Y al volver, ustedes dos tienen la palabra. La primera pausa de esta noche y al volver seguiremos hablando de este escándalo de corrupción. 800, ¿escuchó bien? 800 ítems fantasma. Cuando mueres el mundo necesita... estás viendo había ya la televisión un continente de culturas continúas viendo había ya la televisión un continente de culturas gracias por continuar en sintonía de irreverentes esta noche irreverente estamos hablando de este escándalo de corrupción que se ha conocido desde Santa Cruz de la sierra estos 800 ítems fantasmas eh, que la anterior semana se ha eh, ha salido a la luz pública después de la eh, declaración de Valeria Rodríguez, ex esposa de Antonio Parada Vaca, principal involucrado, él hoy con orden de aprehensión, hoy ha dado en la mañana una entrevista a un medio de comunicación en el que ha dicho que está a buen resguardo, eh, inferimos que está fuera del país. Eh, vamos a leer los mensajes que nos han enviado a nuestra línea irreverente, por favor, al 699-899-33. Eh, buenas noches, dice la alcaldía cruceña, había sido el cuartel de maleantes y ladrones que se enriquecieron con las necesidades de los cruceños y el dinero que robaron está en sus bolsillos. Muchas gracias por su mensaje, así iremos leyendo los diferentes mensajes que nos lleguen hasta nuestra línea del WhatsApp. Eh, la pregunta es, ¿cuántos grupos de poder o qué grupos de poder están detrás de este, por lo menos, aparente millonario robo y dónde fueron a parar estos recursos? Bueno, tomándote la palabra a lo que decías en el anterior bloque, estimado Diego, creo que bueno, lo, lo más preocupante es un poco también eh, que sabemos tam que todos estos fondos y estos eh, toda esta plata que se ha, se ha perdido no, eh, ha ido a parar y ha tenido también una influencia sobre la campaña de Santa Cruz Somos Todos, evidentemente, y Dios sabe más y sobre Camacho y otros, otros otras campañas políticas, pero sí hay una, una relación profunda entre la política y la economía en este caso, ¿no? Y, yo creo que haríamos un, una, un análisis un poco superficial y un poco iluso también, al simplemente vernos, dedicarnos a ver las cifras, quién, cuándo, por qué. Esto es una cosa que, bueno, para empezar es bien complicado analizar este tipo de cosas financieras. Y segundo, creo que no es la primera vez, ¿no? O sea, eh, ya hemos tenido casos en el país. ¿Qué ha pasado con Patana? ¿Qué ha pasado con Edgar Ramos? ¿Qué ha pasado con el, toda la gestión de Percy Fernández? Que sabemos que desde el principio... Ha habido casos de corrupción que se los ha dicho abiertamente en Santa Cruz, y no solamente casos de corrupción, ¿no? Hay, a, a, tú bien lo decías, el primer programa que me invitaste, ¿no? Ha habido una, un, un machismo, pero ya exageradamente ridículo, de parte del, del, del, del alcalde en ese entonces, y era una, un, un poder absoluto el que tenía, ¿no? Y sobre todo en el gran alcance electoral que ha, ha, ha tenido en ciertas zonas, es donde se ve más relación, bueno, con toda esta investigación que ha estado pasando y con la lista de implicados que, que ha ido habiendo, no zonas donde Percy Fernández tenía una fuerte influencia política, además, ¿no?, un, un poquito acá ver por qué está saliendo ahora esto, muy relacionado a lo que pasaba las anteriores semanas con lo de la ley de, de, de, de legitimación de ganancias ilícitas, muy relacionado con todo. O sea, yo creo que, de alguna manera, esto siempre ha estado ahí, se sabe y no solamente desde instituciones, la gente lo sabe, a Vox, Vox Populi, un poco que en general hay corrupción en alcaldías, donde en, en gobiernos municipales, nacionales, etcétera donde hay una, un, un gran tiempo que están autoridades permanecidas con, obviamente, eh, grupos y un eh, montón de personas afines que responden a la estructura de estos partidos, hay mucho más eh, posibilidad de que haya este, estos eh, grandes escándalos de corrupción. Yo planteo las preguntas a los compañeros, ¿por qué justamente ahora? No? ¿Por qué ha salido este caso ahora? ¿Y cuáles son los intereses que están detrás de este caso? Yo creo que eso es lo que tenemos que analizar, ¿no? Eh, bueno, yo, yo quisiera también un poco analizar eh, cuál es el poder detrás del poder, ¿no? O sea, a veces pensamos que, no sé, los que siguen a Percy Fernández, o Angélica Sosa, o Camacho, solo los siguen porque los ha convencido con su buen discurso. Pero no es así, aquí eh, lo triste es que bueno idílicamente uno piensa que el sistema judicial está ahí para de alguna manera regular y lo que hacen es hacer su trabajo y bueno, lo que entorpece las cosas es únicamente la burocracia, pero no es así. Hay poderes y sabemos que en el país, antes de Evo Morales y todavía se siguen manteniendo muchas de estas cuestiones, había, había círculos de poder que se trasladaban. Sabemos que, por ejemplo, los que salían del colegio alemán y etcétera, etcétera, los colegios privados iban directo al gobierno, si sus padres eran del gobierno. ¿no? Entonces, en ese sentido, esos poderes todavía no se han roto to totalmente. Y como bien explicaba Andrés, en Santa Cruz hay una ola fuerte, de, no una ola, sigue el conservadurismo ahí, y es complicado el conservadurismo, que hace? Que todas estas, digamos, todos estos círculos de poder sean mucho más difíciles de quitar de ese lugar, de quitar de esa posición de poder. Entonces, en ese sentido hay que preguntarnos eso. Si nosotros como sociedad civil no pugnamos por una eh, renovación, por una reforma del poder judicial, estas cosas van a seguir pasando, porque los que están en la justicia siguen obedeciendo al poder, y ¿qué es el poder? El dinero, básicamente así. Sí, simplemente, igual respondiendo a lo que dice Leonardo, yo, bueno, yo le tomo la palabra a la esposa, ¿no? Justamente lo que decía Kiara, no podemos eh, vanagloriar en esta circunstancia, justamente en los sistemas de control financiero, porque no nos, no nos habló, más bien fue una esposa que, porque no se le pagaban las pensiones, bueno, fue y se desquitó quitó y sacó todas las cuestiones, ¿no? Ahí está el elemento. Así como decía Kiara, así de grave y así de mal está pues, nuestro sistema judicial y demás instancias investigativas. Igual creo que un elemento que no estamos eh, comentando para la gente que nos sigue es de que se ha formado una comisión de fiscales para seguir este caso. ¿no? Y que se genera una comisión de fiscales, se trata de que hay un cierto tipo de eh, prioridad. ...que se le tiene que dar este caso por su, por su peso, por su importancia, ¿no? Justamente como decía en mi anterior intervención... ...el anterior fiscal de San, de departamental de Santa Cruz en mayo dijo que este caso era un menor... ...que no, no tenía ni siquiera un interés económico y social y por eso se lo debía dejar atrás... ...entonces esta comisión de fiscales que se está trasladando a Santa Cruz... ...a mí me, a mí me late que se ha generado esto porque seguramente hay muchas posibilidades... ...de que se encubra los verdaderos entramados de corrupción... ...entonces se requiere pues que haya una preocupación especial... Justamente para que no simplemente se recaiga todo el peso en el eslabón débil, por así decirlo, y más bien pues justamente se desmonta, o se debele este, esta red de corrupción. Leonardo, cuando Andresa mencionaba que creía en la esposa, tú sonreíste, tú no crees no, en que por no, ahí vaya. Es que me parece justamente muy chistoso cómo es, por, cómo se entrelaza en estas pugnas políticas con pugnas personales, familiares, amorosas, ¿no? Que Creo que es un poco chistoso, ¿no? Más bien concordando justamente, ¿no? Ah, okay. política, incluso. Claro, ¿no? Bueno, <risa> pero si revisamos la historia desde Troya pasando por Clinton <risa> y el Watergate. <risa> <con> el, <risa> <y la risa> el amor y, y <risa> la guerra. Eh, Alem. Kiara, si limitamos el concepto poder a la relación económica, estamos cometiendo un error sociológicamente amplio. Uh -huh. Sería bueno que puedas ampliar ese, esa categoría, ¿no? Sería, es un error. Material. Segundo Material. elemento. Eh, veo tres factores. Primer factor, eh, familia. Segundo factor, corrupción. Tercer factor, escándalo. ¿Hay escándalo? ¿Nos sentimos ofendidos los bolivianos? Yo no me siento ofendido porque estoy acostumbrado a toda esta mañudería, te digo. Ese es el problema. Hemos es normalizado problema. Entonces, la corrupción. Eh, ¿Hay escándalo? no. Yo, yo no veo un escándalo. No veo... Es como la violencia intrafamiliar. Nos hemos normalizado y tum, no pasó nada. Pasamos a la violencia que se llama el feminicidio y poco a poco está naturalizándose y no pasa nada tema corrupción, estamos ya a tope. Para mí no es escándalo. Pese a que debería serlo, no está afectando al comportamiento colectivo. Yo veo, por lo menos en Barrio, que no nos sentimos ofendidos por esto. Gran problema. ¿Y sí. si los actores fueran otros? No, pasaría lo mismo. ¿Qué pasó con el caso Fondió? ¿Qué pasó con el caso Zapata? ¿Qué pasó con el Ministerio de Educación? Ay, gran cobertura no, periodística. Y, no importa. Más allá de eso, los ciudadanos de pie no nos sentimos ofendidos. Ministerio de Educación, ¿cuántas pegas se ha vendido? Con, con datos. ¿Nos sentimos ofendidos los padres de familia de la educación fiscal? no. ¿Se los ha votado a los profesores corruptos que han pagado para ascender? No, estamos naturalizando esto. Y eso va a mi ha Bueno, segunda... renunció a un ministro, ¿no? Sí, pero no pasa nada porque ya estaba afectado, carga política, las dirigencias de las estructuras del mismo partido estaban presionando para sacarlo y no para mejorar la calidad educativa, sino para sacar, poner otro ministro y buscar pegas. Simple y sencillo. Segundo elemento, corrupción. Fondio Zapata, Ministerio de Educación. Elementos que en su momento fueron coyunturales no han sido sancionados y ahí rescato a la señora sido, Sayuri. El sí, sancionado. pero muy básico, digamos o así. Sea, ya ya tienen sentencia coqueteo, en San Pedro. Sí, pero, sí, pero sí, cuánto sí, tiempo, cuántas personas. Eran seis, ¿no? Listo, o sea, seis. Es lo mismo que esto es, es a lo que va a ir a, las, a mi, mi tercera intervención. ¿Cuántos tenían que ser no, según tú? No sé, yo no ah, he hecho la por justicia. Eso. Yo no he hecho la justicia. Yo soy un ciudadano de pie que me, a las pruebas me remito y las pruebas, lamentablemente, me lo dan los medios de comunicación. El tema corrupción, el tema corrupción está sujeto ya a un proceso de naturaleza. Sabemos cuánto tenemos que pagar al oficial, si vienen patrullas sabemos cuánto, cuánto cuesta, si nos han encontrado con la movilidad echándonos las cervezas, sabemos cuánto cuesta y sabemos cuánto cuesta cada uno de, de los elementos de infracción que se está haciendo. Positivos, negativos, no lo sé. Hay tesis eh, sociológicas, no recuerdo el autor, mil, mil disculpas, donde te dicen que la corrupción es un mecanismo para saltar la burocracia a discusión. Y el tercer elemento, rescatando a la señora Sayuri Loza, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Hará algo? O simplemente en el cálculo político, en el cálculo político lo va a agarrar a este señor, ¿qué? ¿Barrera? ¿Señor ¿Parada? Barrera, Parada al señor Parada, como un chivo expiatorio. Está lejos, no está en el país, empecemos en el proceso y hasta que el señor no venga a Bolivia, Pare de contar, seguimos con denuncias, denuncias, el Interpol de y demás. Y en función a eso, la red familiar sigue manteniéndose. Recordemos cómo el movimiento al socialismo, hasta sus dos últimas gestiones, generó toda una doctrina política de los papás a los hijitos queridos, lineras y demás elementos, y demás, y demás sujetos, formación política para que ellos accedan como una camada de renovación al movimiento al socialismo. Eso es familia, eso es corrupción. Por supuesto. supuesto sí. ¿Puedo contestar por alusión? Dale, dale, dale. Uh, eh, No, el poder no únicamente es el poder económico, que es el material. También está el poder popular, que lo maneja el progresismo, que lo maneja la izquierda, que pugna por una reforma judicial, justamente. Te recomiendo, Foucault. Y por una Basico. ley contra la legitimación de ganancias ilícitas que la derecha no quiere. ¿Por qué? está defendiendo no, la corrupción no, no, no, no. nosotros habíamos hemos defendido sí. esa ley en contra hemos dicho simplemente anulen el tema de terrorismo vale. o sean sectorizados por ejemplo se nadie se, se ha quejado nadie como se ha quejado que se lo no ha antes de que se me vaya nadie tu anterior intervención que fue bastante larga ya, dale dale perdón eh, bueno tú estás eh, mencionando de que el gobierno debería asumir el proceso judicial verdad estás diciendo eso no el órgano judicial como tal que el gobierno tiene el poder. Bueno, te diré primero que eso le corresponde al órgano judicial, que es un órgano de poder. También tiene el poder los órganos judiciales. Y por otro lado, ya el Ministerio de Justicia entró como creyente. Entonces, tus deseos se cumplieron, estimado Alem. No, es que no es simplemente mandar un papelito. O sea, yo le mando un papelito a Leo, papelito a Leo. No, no es me un agrada. Papelito, es er, creyente, es en fin. Ellos sí. van a estar dentro del ya. proceso, haciendo bien, seguimiento, Andrés. Alem. Veamos cómo madura esto y cuántas personas están. Me rescato lo que dijo Diego, o sea, hay toda una red, toda una cadena. ¿Qué uh -huh. pasa con esa cadena? ¿Se está haciendo ya la investigación? Quizás sí. La pregunta que siempre tenemos los ciudadanos de a pie, llega al objetivo, se sanciona bueno, y de mira. paso se devuelve ese es el problema ¿qué la pasa con la señora, la ¿qué judicial, con la señora Zapata? ¿qué pasa con la señora Zapata? muy bien, hubiera estado 10 años, fantástico hubiera devuelto la plata, devolvió el dinero no, está libre y en bueno, función pero, a eso cuál, podemos cuál encontrar el, muchos por el delito que estaba detenida hora. No era necesariamente... Pero ya tenía 10 de años corrupción. de sentencia y solo ha estado 4, ni siquiera la mitad de la sentencia. Que eso dice, lamentablemente, eso? que lamentablemente eso dice eso? nuestra ley, que por buena conducta puede ser un tercio dos tercios, si no me equivoco, de la de la sentencia en prisión, sí. después puede salir. Claro. Lamentablemente eso dice nuestras leyes y te aseguro pues, que este, el movimiento... Este tipo de tecnicismos da, da, no los no. da gobierno, ese es el problema. No, Nos el dice, ah, yo no, he yo no he hecho la ley, yo no he hecho la ley, cambien la ley los de P la derecha. ¿puedo terminar, brana? Dale, dale, perdón. En realidad, quien quiso modificar el Código Penal fue el Movimiento Socialismo, ¿no? Te recordaré eso, no fue la oposición. Y lamentablemente nuestras leyes, que son retrógradas y no están adaptadas, son las que justamente han garantizado eso. Y te recordaré que justamente, por ejemplo, con el caso Fondiok, que está bien que se sancione la corrupción, llegó a una sentencia y fue un escándalo. Fue un escándalo. Mira. Y llegó a sentencia. Lo que pasa con este caso en Santa Cruz es que justamente se vuelve un escándalo porque involucra a peces gordos de Santa Cruz y porque además hay, al parecer, una carga de pruebas que casi lo vuelven ya culpable de hecho y de facto, que muy probablemente va a develar ciertas cosas, ¿no? Entonces, lo importante de nosotros, de nuestra parte, es pues, perseguir para que también se llegue a las detenciones en este caso y tanto el Ejecutivo como Justicia ya están en la participación directa. Pero una pregunta, perdón. ¿Tú crees que hay algún tipo de caso de corrupción en el que no involucre a peces gordos? Porque yo creo que justamente pasa eso. Sale el caso de corrupción, ya sea planeado o no, pero se caza unas cuantas cabezas que obviamente son ahí abajo para evitar que se llega a... En este caso, concuerdo con Alem que el órgano judicial no tiene independencia porque el movimiento socialismo la ha cercenado. Por lo tanto, se está utilizando esta, esta manera de persecución para obviamente sacar un caso de corrupción que ha salido, pero en los otros casos... La señora Chacolio lo ha hecho todo sola, o en muchos otros casos de corrupción. Por supuesto Aclaro. que no hay toda una estructura de poder. Que legitima y promueve Leonardo, esto, ¿no? te, te recuerdo algo Señora Chacoya no tiene ninguna prueba en su contra Fue detenida ah. porque ella era la mala No, por supuesto, fue detenida porque ella era la mala Máxima autoridad ejecutiva claro, porque y, la sin han, embargo, han... y sin embargo, los que sí eran los directos del Fondiox Sí fueron sentenciados claro, porque, porque, se porque se demostró eran cabezas, eran cabezas bajas pues Porque nunca van a atacar a las cabe Pero cabezas Pero bueno, gordos y, y aún así, Que son los que promueven y, y, estas y, cadenas Y aún así, Leonardo Y aún así, aunque no hayan pruebas, estuvo detenida por seis años ¿Me entiendes? Claro. Tú dices que la justicia está, está Pero así... Pero es que no se trata de, pucha, pobrecito. ahora la liberaremos. No, o sea, no, tendría no, que no haber vi... una investigación imparcial. ¿Por qué si era inocente a tu criterio? ¿Por qué se la metió seis años? ¿Y por, por... qué Camacho, que tiene un video confesando que ha pagado a los militares, no está entre rejas? A ver, ¿Por, ¿Por, ¿por qué más maneja la justicia? Porque, ¿no? no, por supuesto, porque la justicia es una... Para empezar, el señor Lanchipa, cuando estaba del golpe, estaba de un lado al otro viendo a qué lado se iba. Obviamente, una vez que ha ganado más, ha vuelto a ser pues fiel. Un ministro Pero en su momento estaba pues totalmente servil a Áñez. Exactamente. Era, en su momento hace un servil a Áñez. Ahora es servil al más. La justicia sirve al dinero, no sirve al más. Eh, eh, y el más tiene, tiene por poder por favor, popular favor, y el poder y material lo tiene, tiene, tiene la tiene derecha. Hay dos ministros Es que, ministro. perdón, pero es que estamos hablando de Camacho. No me puedes decir entre izquierda y derecha. No está detrás Yo no estoy defendiendo a Camacho. Camacho debería estar. debería estar preso, pero lo maneja. ¿Me vas a decir? vas a decir ah, sí. que la oposición tiene menos plata es que el más? ¿Cuál ¿Más es tu vas prueba? vas a decir que la, la oposición tiene más plata que Leonardo el MAS? Leonardo, ¿y por qué claro. dos ministros de esta gestión que están ahorita con procesos? ¿Por qué hay dos? Porque, o, porque obviamente pues, el MAS no. tiene claro. las pugnas internas ah, adentro. El MAS el el tiene su... intereses políticos porque es el único que ve dentro de su aparato y sanciona. El lindo gobierno de Áñez no. en más de tres meses claro. se ha mandado 40 mil casos de corrupción. Pero es que yo, yo estoy defendiendo al gobierno de Áñez. Yo soy estás el principero en aborrecer ese gobierno pero vos estás justificando la, no, la corrupción de unos por la corrupción de otros no, no, no, ¿Por qué estos no, están no, libres? Leonardo, no, no, los corruptos tienen que estar presos Leo, eh, gobierno, Leo, mento, Leo, Leo, entendemos por eso, están presos, justamente el mismo más pues, sancionó dos de sus ministros, lo que te estamos queriendo decir es que la justicia no responda más como afirmaste tajantemente ¿Por sí, qué? Exacto. Porque Camacho también no, es, no está siendo sancionado pues es de que tenemos pruebas, pues, hay mismos militantes del movimiento socialismo que ahorita están en el ejecutivo que están siendo sancionados, la justicia no responde al más, responde el billete y una serie de intereses. Supuesto, es más complejo que eso, Leo. Por supuesto que van a haber personas del movimiento socialismo. Sancionadas, porque al primero que es desobediente con la línea dura del partido, lo descabeza. Ahora es la no. línea Obviamente. dura del partido. Ahora Siempre línea ha sido la dura del partido. partido, estimado. No, es que de Siempre repente ha sido. tú dices, el más man maneja la justicia. Ah, no, es que no, es que es por, él dice, por temas, el más, les recuerdo, no los primeros persona, casos ¿no? de corrupción. No opinar perdón, ¿no? los primeros casos de corrupción que han salido del más, no los ha denunciado y no han salido a la luz pública, y recién el más ha actuado, el más ha sido quien ha denunciado, y eso nunca Nunca lo ha he hecho otro partido y nunca lo ha he hecho Porque la derecha, digan lo que digan. No por mucho gritar, se gana una batalla. Ah, eso diga, segundo, se, se, a la segundo, y a sus elemento, medios, ¿no? segundo elemento. Segundo eh, elemento. No, nosotros podemos defender posiciones ideológicas, más no actos y sujetos de corrupción. Siempre hemos sido autocríticos en los ya cincuenta y pico de capítulos. La hermana Sin embargo, de Gloria, de Berlina, tiene que ser sancionada o no. Sí, por supuesto. si sí hay mm. pruebas, Gloria compañero. Por, por supuesto. Tiene procesos, creo que desde el 97, pero varios y gobiernos. No, y ven, y, y, y, el y desde el 16 años, bueno, perdón, no más de 14 sentencia. años del movimiento al socialismo, no ha hecho nada, no hay, ah, no, no. no hay pruebas, Ah, no, Se, se sabe que Doria ha lavado dinero y no tiene hasta el día de hoy. Porque son pues cómplices, es lo que no tiene. Con el más, sea, por supuesto, años ha sido cómplice del pues más. más. Todos eh, Camacho en su momento claro. tiene niveles de complicidad con el más o tú crees que se odian a muerte? Sí, por pues supuesto que, la derecha que se odian sea, a muerte. Eh, absurda, no tiene no, es que. que, es que perdón, no, pero es yo no voy entrar morales, a entrar en este digamos, debate ¿no? de, de izquierda y derecha porque yo no me considero ni de derecha ni de izquierda. Considero que bueno, hay que pero estás defendiendo copia, a la derecha. A tu bueno, criterio. Se está a no, un, un lado o al otro en la vida política. Estoy intentando política. decir sí, que solo, hay solo, solo un corrupción dato, solo un dato, solo un dato y que no puedes justificar la corrupción de unos y estos han sido corruptos. Leonardo, Eva Morales ha hecho unas sandeces, 14 años, pero años ha sido corrupta. Ocho meses, entonces. Ah no, por favor le perdonemos todo. Más, nadie ¿no? dice eso, eh, es nadie eso, yo estoy en contra. Les, pido, les pido, por favor, sí. nos tenemos que ir al corte, ya. está Pero bastante yo. interesante. Ahora sí es una noche irreverente, vamos a leer un mensajito que nos han enviado, por favor, y de ahí nos vamos al, al segundo corte, eh, dice, buenas noches irreverentes. Diego, eso de las AFP, los aguinaldos seguros y lo más importante, el carnet de identidad. ¿Cómo hicieron? Aquí no solo es... Aquí no solo es unas cuantas personas, son grupos, instituciones involucradas y cómplices. Señora Len, con las disculpas, pero su comentario es tan descarado como el caso de los 800 ítems. Ahí abajo nos vuelve a escribir. Dígame, la misma gente, la gente misma hace que la justicia con su conveniencia. Cárcel a Camacho, sus seguidores dicen persecución política. Mesa, hermana de Doria Medina, arrestada, persecución política. Entonces, si no sale a mi favor, no es justicia. Entonces, ¿por qué reclamamos justicia si no aceptamos los resultados? Muchas gracias por su mensaje. Eh, 10 de la noche, 54 minutos. Hacemos una pequeña pausa y al volver, seguimos en esta noche irreverente. Estás viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Gracias por continuar en sintonía de Avia Yala Televisión. Esta noche, irreverente, estamos hablando acerca de este hecho de corrupción que ha salpicado a, o por lo menos eh, viene salpicando, a algunas altas autoridades de eh, la. Anterior administración de la alcaldía cruceña, Alem. Ya, ya estamos por terminar. Tres elementos. Voló. Primer elemento, primer elemento. No por mucho gritar, se tiene la razón, señores del Movimiento al Socialismo. Segundo elemento, segundo elemento. No hay niveles de autocrítica en ese lado de los panelistas. Se han dado cuenta que en los más de 50 capítulos no son capaces, no tienen ni siquiera el mínimo de... Humildad, cuyo término es del movimiento al socialismo, de decir, sí, lo hemos arruinado en este momento y vamos a seguir avanzando por otro No, no tienen esa capacidad y se limitan a bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y eso es lamentable porque se reproduce en todos los escenarios, institucionales y políticos. El tercer elemento, institucionalidad, este tipo de acciones de corrupción, de griterío... De ser autocrítica genera que las instituciones no tengan ningún tipo de papel legal, ningún tipo de papel legítimo frente a la sociedad civil. Y este tipo, esta forma de ilegitimidad genera y está construyendo una sociedad de caos, cuyo caos estamos resolviendo en las calles de manera física y violenta. Este tipo de accionarios nos ha llevado a los últimos acontecimientos de hace dos, tres semanas hacia atrás y nos va a llevar quizás a mayores conflictos en escenarios políticos. Por último, solo por último, voy a hacer capítulo a capítulo cuántos niveles de autocrítica tienen nuestros compañeros del movimiento al socialismo, considerando que nosotros, tema, tema que se llama mi jefe, ya me he olvidado, señor Doria Medina, que siempre me andan achacando, señor tiene problemas legales no comprobados, ya hace más de 15 años, pero no comprobados. Ese es el problema, o sea, se le achaca, se le achaca, pero no se comprueba nada. Si tiene pruebas como se las está mostrando en este momento, como se ha mostrado Caso Zapata, Fondiog, los camiones del señor Quintana, pues que se los sancione. Pero el movimiento al socialismo dice estar lejos de la justicia y ni siquiera pudo sancionar a sus elementos políticamente cercanos caso señor eh, Ramón de la Quintana libre, tranquilo, 11 camiones de los que sabemos, por supuesto La palabra, a ver, por favor Sí, un, un mensajito y, y vamos, dos mensajes que nos han enviado eh, muchas gracias por eh, mandarnos sus mensajes está bastante activa también la línea del WhatsApp ponemos en pantalla, por favor y, y seguimos después contigo, Andrés Ahí vamos eh... Vamos, dice la pregunta, es lo, eh, al señor Alem, ¿por qué no se hizo nada? Pues recuerde que la reforma de justicia fue rechazada por movimientos afines a su lado y la ley antilegitimación lo mismo, dice. Muchas gracias, tenemos más mensajes. Ahí está, buenas noches, irreverentes. Una pregunta, ¿por qué nos incautó los bienes de Gabriela Zapata antes de dejarla libre? Para devolverlo sustraído al Estado, muchas gracias por su mensaje. Tenemos otro mensaje, que es un poco más largo, ahí vamos. Dice, no puedo creer que afirmen que la justicia es masista, que presenten pruebas de sus afirmaciones. Sigue habiendo gente encarcelada del régimen de Áñez. Si son serios, que respondan. Uno, ¿por qué Camacho y Calvo no están en la cárcel por sedición? Dos, ¿por ¿Por qué hasta ahora no hay sentencia, no hay ni sentencia sobre el exgerente dentel del gobierno de facto que se escapó del país? Tres, ¿por qué no están en la cárcel los que traficaron con la vida de la gente con el caso Respiradores? Cuatro, ¿por qué el señor Parada no tuvo una orden de aprehensión? Inmediatamente se supo el caso de los ítems. Muchas gracias por su mensaje. Tenemos más. Uf. Estamos con todo hoy. Con razón, Alen piensa y opina así como lo haces porque tiene la conciencia adormecida. Nunca ha sido autocrítico de Doria Medina. Dice, muchas gracias. Tenemos una, un otro mensaje. La sociedad ya está acostumbrada, ya no duele la corrupción. La justicia tiene que medir con la misma vara. ¿Ustedes creen que tocarán a Percy, debe ser Fernández, o a la señora Sosa? Pues no. Ya sabemos que son afines al más y esto es solo para tapar el caso Zapata, nada más. Muchas gracias por sus mensajes, Andrés. Bueno, Alem, yo creo que igual para en una discusión, para tener la razón, es necesario escuchar al otro para rebatir lo que está diciendo. Si tú estás hablando que nosotros estamos justificando corrupción, simplemente estás golpeándole al aire. Nosotros lo que estábamos diciendo es justamente lo que nos decían en mensajes, de que la justicia es mucho más compleja y en muchos casos, que podemos seguir aquí nombrando, no han favorecido al más, no vienen a todo en contra de ellos. ¿no? Por dar un ejemplo, Yacir Molina, ¿cuánto costó meterlo a la cárcel? Ya tenían todas las pruebas y los, eh, los jueces los sacaban a la calle. Fue toda una tramoya poder meterlo. A diferencia, por ejemplo, con lo que pasó con el ministro, eh, si no me equivoco, Desarrollo Rural, al principio del año, justamente el de Leo: no es que era una persona que no iba con la línea, fue alguien que la misma policía, mediante inteligencia, comprobó que él traficaba tierras. Y por eso se lo sacó y fue sentenciado. Entonces. Eso es simplemente para demostrar que no es así lo que siempre se dice, que es un lugar común, de que la justicia pues, está sometida al MAS. Más bien, tenemos más casos, creo yo, que demuestran lo contrario, que ahorita la justicia está maniatada o está actuando por muchos intereses políticos en contra del MAS. Y simplemente también recordarte, Alem, que no está siendo muy coherente o muy razonable. Cuando tú en la 1386 decías que era un instrumento de persecución política y ahora pides que el gobierno persiga a los que cometieron estos crímenes. Decidite. O es persecución que el gobierno quiera a, a, sancionar terrorismo O ahora quieres que justamente haga la persecución Simplemente para decir que el gobierno no hace nada U otro elemento, ¿dónde está la sentencia que has denunciado de, de Quintana? Tú dices, no se ha demostrado nada de mi jefe Samuel Doria Medina Por eso no es culpable Por alguien que tampoco hice sentencia, tú dices que debería estar Porque el pueblo sabe que es culpable Pues bueno, ahí te digo, está siendo un poquito incoherente en ambos casos no, por alusión eh, la 386 que igual estaba en la pregunta y en mi lado, yo creo que no hay el lado del al en el lado de los compañeros, hay un lado, lo corrupto y lo, no, y lo no corrupto, lo corrupto está generando riquezas a muchos funcionarios públicos de alto rango, más allá de ser subnacional, nacional, de izquierda, de derecha, XY, este tipo de acciones... ¿Cómo las sancionamos? Ellos tienen el poder, ellos regulan, pero después dicen, no, no, no, la justicia es otra cosa. Niegan lo que ellos mismos deberían empezar a resolver. Gran problema y contradicción que nos está generando un caos. 386, ganancias ilícitas. Yo no he estado en contra en pleno del de, en, en tema de la 386, yo he estado en contra del concepto terrorismo. Si lo anulabas, eso, fantástico. por qué decías? por, qué? No, por el tema terrorismo, no, no. ganancias ilícitas. Porque decías que puede ser un modo de persecución. Por el concepto terrorismo. Fui, los dos o tres capítulos fui enfático, el concepto terrorismo. Y como aclaración, en esos mismos capítulos dije que se debería ser más específicos. En el tema de la, del impuesto a las, a las grandes ganancias, ¿quién hizo problema? ¿Algún sindicato? ¿Algún gremio? Nadie. Porque era explícito y claro. Esta ley de la 386 debió ser lo mismo, debió generar una población específica y no dejen generarlo en el marco entender de la generalidad poblacional. Esa era la crítica. No, es, no hay ningún tipo de contradicción pero tú en no, mi afirmación. ¿Por has dicho terrorismo? Porque tú decías que es un instrumento de persecución. A toda la población. Ah, y, es, y ahora estás diciendo que el gobierno debe violar la independencia del órgano sí. judicial, que es persecución y, Por también. eso mismo, Andrés, por eso mismo. Déjame, déjame explicarte de nuevo. La 1386 debió ser específica y decir a qué tipo de sector social, económicamente, de riqueza. Como la, la ley de de, la, de los impuestos a las grandes riquezas fue específico. Esta de la 386 debió ser específica y igual, no generar eh, la confusión social que generó en ese momento. Y lo mismo simplemente, quizás a Taiman, ahí anular el concepto o la palabra terrorismo. Y con eso, pare de contar, hubiera sido algo interesante. Dale. Eh, bueno, sí, para volver un poquito igual ¿vale? al tema eh, que estamos hablando. Quería decirles no estaba... que debe ser ya la conclusión, sí, ¿no? ya estamos a seis. No, y teníamos sí. otro tema, teníamos que hablar de la variante Omicron en el país, en la región, bueno, mañana hablaremos de ese tema. Dale. Sí, no, bueno, para cerrar justamente, no. yo creo que, bueno, aquí hay un, un poco el análisis de fondo, un poco más allá de reducirlo a derecha, izquierda, oposición, oficialismo, ...con lo, ninguna de las categorías a mí me gusta estar eh, de ese lado, ¿no? Eh, creo que, bueno, esto responde un poco a una situación de pugnas políticas... ...como he dicho hace un momento... ...y además una pugna de eh, pugnas políticas entre diferentes... ...porque es muy complejo el panorama entre fuerzas políticas... ...no es solamente Camacho, Yacir Molina, Áñez de un lado... Eh, Hitler, Pinochet, más de Yapa, y al otro lado, eh, ¿no? ya sabemos, el MAS, etc. ¿no? No, no es así, ¿no? hay una compleja composición de fuerzas políticas, y creo que desde ambas, desde ambas cayendo yo en el error mismo, ¿no? es decir, desde tanto oficialismo y oposición, se busca promover una polarización de la pugna política, es decir, justamente lo que yo estaba criticando hace un momento aquí a mis compañeros, ¿no? a mi compañera más concretamente, el tema de izquierda-derecha, eh, todo se lo vuelve una pugna totalmente eh, binaria y totalmente diádica entre izquierda y derecha. ¿Y por qué? Porque obviamente eso, eso les conviene a ambos extremos para que no haya un grupo de población crítica al medio que pueda pensar por sí misma y que tenga que estar totalmente... Si yo estoy en contra de Zapata, entonces ya soy pues pitita, facho. Si estoy en contra de Camacho, no ya soy pues masista, lo cual yo estoy totalmente en contra. ¿no? Segundo... Para hacerlo más breve, eh, hay una evidente falta de independencia y me, me, me corrijo en este momento, concuerdo con lo que decía la compañera, no es específicamente al MAS, ¿no? es a las estructuras de poder en las cuales evidentemente el MAS es hegemónico. Y segundo, eh, bueno, perdón, tercero, eh, esto también responde al tema de la corrupción en los municipios, responde a un tema de la planificación misma del Estado. Eh, desde, en general, la planificación a mediano y corto plazo eh, sobre todo en los eh, gobiernos municipales y sobre todo no en el caso de Santa Cruz, La Paz, también, sobre todo en municipios del área rural, produce, se, se, se produce lo que ya mencionaba en los anteriores programas, este fenómeno del autoritarismo subnacional. Eh, se, desde las estructuras de poder se utiliza el municipalismo, el gobierno municipal, utilizando esta frase que es de un docente, no es mía, ¿no? Que como un espacio de reproducción de lealtades políticas y de recursos fiscales. ¿no? Eh, en general, a través del municipio se da, bueno, robás lo que quieras a los míos, y no, más bien, les conviene también que haya corrupción en los contrarios, en los municipios, para así poder utilizar esto, para cortarles la cabeza cuando les conviene. Y esto responde también, y ahí tal vez peleándome con los compañeros, es gran responsabilidad del movimiento socialismo. El movimiento socialismo ha desmantelado desde un principio el municipalismo, desde el mismo programa Evo Cumple, que se ha vuelto un programa para reproducir la lealtad política en los pequeños a cambio de canchas. ¿no? Entonces, creo que lamentablemente la corrupción, caso Patana, caso Edgar Ramos, muchos otros casos más que ahorita me voy a tener que alargar mucho para mencionarlos, la corrupción en los municipios no es algo nuevo, no es un escándalo de ahora, se lo está volviendo un escándalo ahora con intencionalidad política, porque es algo que se lo ha venido eh, viviendo desde hace mucho tiempo y promovido por las distintas fuerzas políticas y los distintos niveles del gobierno. ¿eh? Gracias, Leonardo. ¿Mañana nos acompañas también? Buenísimo, gracias. Hasta mañana. Algo Dale. cortito aquí por remega alusiones. Eh, nada, solo quería ser muy breve diciendo que eh, aquí los compañeros son muy buenos representantes de la derecha que dice el más, el más sin pruebas. ¿Por qué? Porque primero, cuando no les conviene lo que decimos, y aquí el compañero les hace notar su contradicción de que están pidiendo que el gobierno se meta en el supuesto independiente órgano judicial, dicen, ah, no, es que no los redujamos a derecha y a izquierda. La izquierda es progresista y no hay que ser genio para darse cuenta de que progresismo significa progreso. La derecha es conservadora, por definición. Conservadora porque quiere conservar estructuras antiguas. Si tanto quieren que el sistema judicial... Avance que la bancada de la derecha en el Parlamento, como tiene que ser, no les tengo que explicar el sistema, los dos o mayores que yo, eh, tienen que pedir su bancada, tiene que hacer un proyecto y pedir esto. O sea, yo tengo 20 años recién cumplidos, no creo que les tenga que explicar cómo funciona. No pueden estar pidiendo que el gobierno nacional... Tenga que intervenir en el judicial, pero cuando el gobierno hace algo no es que el más maneja la justicia. ¿Se dan cuenta de la contradicción? Y no me digan Ay, me clavos, que no polaricemos las cuestiones. Él ha dicho porque eso. Porque es no. absurdo. No, pues tú has dicho que no. Yo he dicho otra cosa, que no, que la mezclando. izquierda y la Fue, derecha. No. O sea que por favor, no, yo tengo 20 años, humilde y todo, comenzando en la universidad, pero tampoco somos Lelos, ¿no? Gracias, Kiara. Yeah. Eh, esperamos tenerte más veces, ¿no? ¿Qué tan ocupada estás? Vamos a hablar de, al, al terminar. Eh, Alem. Yo no soy de derecha, me quedo en el centro. es eh, el libre mercado? Claro, es lo que reproduce Bolivia hoy por hoy a gran escala. Es eh, derecho. Simple y sencillo. Señores vecinos, los que nos ven, espero que nos vean miles y miles y millones de personas a nivel nacional. Tres consejos. Use barbijo, vacúnese y no se exponga. Nos vemos mañana. Muchas gracias. ¡Qué breve! <risa> está lloviendo. Pero... No, gracias, Andrés. Bueno, yo así creo de que. Breve. Uy, no, difícil. Mira, tomando la intervención de Leonardo, yo creo que él trae un tema que sería muy bueno debatirlo en otra ocasión: esta cuestión de izquierda-derecha, existe no existe, que está bueno. Justamente yo quiero recordar que el movimiento Pitita se declaraba apolítico, que no apoyaban a nadie, que simplemente estaban por la democracia. Que Bolsonaro mismo se decía que no era ni de derecha ni de izquierda, que él simplemente estaba contra la casta política. Hoy día el candidato de extrema derecha, ¿cómo se llama? El Miley ah. de, de Argentina, el, el propio, dice él no es de izquierda ni de derecha, él está contra... La casta de arriba, mucho cuidado con entre esos discursos. Puedes no simpatizar en este momento con la izquierda o con la derecha, pero hay que entender que es la confrontación de proyectos distintos. Un proyecto de redistribución de la riqueza entre mayorías y otro que toma la, que la concentración de la riqueza entre los grandes élites económicas es bueno para todos. Simplemente me quedo con eso y bueno, ojalá lo debatamos pronto. Buenas noches. Seguro que sí. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes por sus mensajes, por su participación activa en nuestras redes sociales. El reencuentro con nosotros en otra noche irreverente será mañana a partir de las 10 de la noche. Permiso. Buenas noches.